Eh, México contra Argentina 1-1 1-1 sí. rescata del empate okay, sí. este, no quiero ser pesimista ¿eh? pero sí nos van a surtir cuero como de perdido unos de 4 a 6 4 a 6 ¿eh? Argentina nos las deja Cayetano 2 a 0 el marcador me voy a ver más este. 2-1 Argentina 1-1 1-1 siento que si no es un empate vamos a ganar 1-0 ah Ay cabrón, ahora resulta. México-Argentina vamos a quedar 4-0 ¿Favor? 4-0 <risa> ¿Favor Argentina? Eh, Solo sé que va a ser 4-0 Empate igual 1-1 Ah, también 2-1 2-1 ¿Favor quién? No te voy a decir Ay, <risa> <risa> ah, se crean, pues es que el marcador va a ser 2-1 <risa> Todo depende de lo que ocurra la semana previa. ¿no? Mira, yo, te, yo te la voy a poner así. Ajá. A ver. Dime que soy un. A ver. Yo te digo, ¿qué, qué quieres que te diga? Va a quedar 2-0. Va a ganar México 4-3. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, ¿cuánto vamos a ganar? Quizá con Argentina empatemos. No sé si 1-1 o estoy siendo demasiado optimista y a lo mejor nos van a meter 4.